La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, interpelada por un entorno en constante movimiento, decidió encarar en 2011 un proceso de autoevaluación. Un trabajo institucional interdisciplinario que brindó un diagnóstico del estado de situación de la organización. Esta autoevaluación fue el puntapié inicial para el Plan Estratégico Institucional Participativo Juntos 2020, conocido como PEIP, que desde el año 2012 busca, a través de diferentes acciones, la mejora en los niveles de calidad en el trabajo y servicio. El plan es el resultado de un proceso participativo de reflexión sobre la situación pasada, presente y futura de la facultad, y ha permitido a la comunidad universitaria reconocer sus necesidades y definir sus aspiraciones a través de ejes estratégicos, objetivos y acciones que son el camino hacia la toma de decisiones y el desarrollo de proyectos. Este plan se encaró de manera participativa, motivando a que cada uno de los actores intervinientes en la vida de la facultad adquiera voluntariamente un rol activo en la planificación, apostando de este modo a la construcción colectiva de una nueva cultura organizacional. En este sentido, se articularon acciones no solo entre los claustros que integran la unidad académica, los estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios, los graduados, sino también con las instituciones, organismos y empresas que trabajan a diario con la facultad. Esta metodología busca involucrar a las diversas voces de la región a través del trabajo, la reflexión, los debates y las puestas en común, con el objetivo de plantear colectivamente metas claras. Todo este trabajo de construcción colaborativa llevó a la definición de ejes estratégicos, investigación, académico, institucional y comunicación, y vinculación con la comunidad. Eje investigación. La investigación dentro de la Universidad es de vital importancia para el desarrollo cultural y socioeconómico de la comunidad. En 2016, mediante una resolución del Consejo Directivo, se crea en el ámbito de nuestra facultad el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, reconocido a través de sus siglas, CIEPSE, un espacio académico de análisis e investigación aplicada sobre problemáticas socioeconómicas locales y regionales. El CIEPSE se constituye con el objeto de contribuir al fortalecimiento de la investigación aplicada, la creación rigurosa de conocimientos y la promoción del debate público sobre temáticas relativas al desarrollo económico y social, con especial orientación a la provincia de Entre Ríos. El Centro, desde su creación, ha organizado charlas y conferencias con disertantes de renombre y ha elaborado informes coyunturales sobre la realidad provincial y nacional, los cuales se han replicado en decenas de medios de comunicación de la región. La Secretaría de Investigación encaró además la creación de una revista científica con referato, Ejes de Economía y Sociedad. Esta publicación tiene como objeto ofrecer artículos y otras producciones originales en el campo de las ciencias económicas y sociales, con especial atención a las problemáticas de desarrollo regional. Es una revista digital de periodicidad semestral y ya lleva dos números. También se generó en los últimos meses un espacio de alto nivel para las Ciencias Sociales de Entre Ríos. La conformación del Instituto de Estudios Sociales, INES, un centro de doble dependencia, UNER CONICET. Se trata de un proyecto interinstitucional entre nuestra Facultad y las de Trabajo Social y Ciencias de la Educación. En 2017 se aprobó por Consejo Directivo el nuevo régimen de estímulo a la investigación aplicada. En 2018, la Facultad tiene 15 proyectos de investigación y desarrollo en ejecución, con 10 nuevos directores y 43 integrantes, docentes, colaboradores y becarios. A 12 de estos proyectos nuevos se les entregaron notebooks desde la Universidad. En este camino, la Facultad apostó al trabajo interinstitucional, abriendo la investigación a las necesidades del medio. Así se creó el Índice Sintético de Actividad Económica, junto con el Consejo Empresario de Entre Ríos y el Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Estadísticas y Censos. Este índice constituye una herramienta significativa para la toma de decisiones en el ámbito público y privado, en la medida que permitirá estimar rigurosamente el desenvolvimiento de la economía provincial, con una periodicidad subanual, y favorecerá un mejor análisis de la coyuntura. Otro estudio importante en el que participó la facultad es la investigación sobre la inversión social en la niñez y la adolescencia del Gobierno de Entre Ríos, convenio entre UNICEF y el Ministerio de Desarrollo Social. También se llevó a cabo una investigación en conjunto con el Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y la Secretaría de Políticas Universitarias, que estudió las cooperativas en Entre Ríos, creando capacidades interinstitucionales para la identificación y formulación de proyectos de desarrollo socioproductivos. También se organizaron en noviembre de 2017 las primeras Jornadas Nacionales de Investigadores en Economías Regionales, Territorios y Actores Sociales. ¿Oportunidades para todos o alternativas para pocos? Eje académico Desde sus inicios en 1966, la facultad ofreció como única carrera de grado la de contador público. En el año 2011, se incorporó como oferta permanente la licenciatura en economía, sumando entre ambas 351 ingresantes. En los últimos años, la oferta se amplió de manera significativa destacándose la creación e implementación en 2018 de una nueva carrera de grado, la Licenciatura en Gestión de las Organizaciones. Dentro de este crecimiento se distingue en la apertura de carreras de pregrado a partir del año 2013, teniendo en la actualidad seis ofertas, como la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública y Tecnicatura Universitaria en Recursos Humanos, este crecimiento triplicó la matrícula, alcanzando este 2018 el récord de 913 ingresantes. En el caso de la formación de posgrado, al comenzar con el PEIP, nuestra facultad ofertaba seis carreras de posgrado, cinco especializaciones y el doctorado en Ciencias Sociales, propuesta compartida con otras unidades académicas de la UNER. En 2018 se mantienen estas ofertas con profesionales constantemente interesados en continuar su formación y se sumaron propuestas cortas y novedosas como los programas anuales ejecutivos, gerenciamiento y liderazgo del talento humano, asesoramiento tributario y previsional para la gestión PyME, administración estratégica de la empresa agropecuaria y procedimiento tributario. En convenio con la UBA... Se dictaron en forma gratuita dos cohortes, en 2011 y 2012, del posgrado en Docencia Universitaria para las Ciencias Económicas, del cual participaron más de 30 profesores, la mayoría de ellos de nuestra casa, lo que permitió jerarquizar desde lo didáctico y pedagógico la planta docente de la unidad académica. En 2017, a través del Plan de Expansión de Posgrado de la UNER. La Facultad brindó dos de nuestras carreras de manera gratuita a docentes de la Universidad. La Especialización en Contabilidad y Auditoría y la Especialización en Desarrollo Industrial Sustentable y Tecnología. Para potenciar el área de posgrado, en 2017 se presentaron para acreditación cinco nuevas carreras ante la CONEAU. Dos especializaciones y tres maestrías, una de ellas en conjunto con la Universidad Nacional de Villa María. Para no perder el vínculo con los egresados de la casa, en 2016 se conformó el Área Graduados, en el marco de la Secretaría Académica, y desde el año pasado, bajo la órbita de posgrados, además de los cursos de actualización y otras capacitaciones, el Área organiza anualmente un encuentro para presentarles a los recientes graduados las ofertas académicas. Respecto a las carreras de grado, en 2013, el Consejo Directivo aprobó un reglamento para las direcciones de las carreras de contador público y licenciado en economía. En mayo de 2014, comienzan a trabajar los directores, llevando a cabo un relevamiento de cátedras, programas, planificaciones y articulación con los docentes. En 2017, se concursa al cargo de director de carreras de pregrado, dado el crecimiento que tuvieron las tecnicaturas. Al haberse contemplado a partir de 2013 la estructura de directores de carrera, se comenzó a trabajar de manera más cercana con los docentes. En este sentido, se propiciaron muchas reuniones de cátedras y se redefinió el reglamento de los departamentos docentes, dotándolos de una estructura más flexible y con la posibilidad de hacer reuniones interdepartamentales junto con los secretarios. Se propició la presentación y se hizo el acompañamiento en cuanto a los proyectos de innovación e incentivo a la docencia. En 2011 se presentaron tres y en los últimos años, 15. Se acompañó la realización de las 32 Jornadas Nacionales de Docentes de Matemáticas de Facultades de Ciencias Económicas y Afines, cuya sede en 2017 fue nuestra casa. Se dictaron tres cursos de posgrado dirigido a los docentes, como Enseñar y Aprender en la Universidad, propuestas que integran la lectura y la escritura, y otro, de acceso a la universidad y construcción de la calidad educativa. Por otro lado, en 2011 se creó la Dirección de Relaciones Interinstitucionales. Esta área activó la movilidad académica, tanto estudiantil como docente. La doctora Elena Albornoz fue la primera profesora de nuestra facultad en viajar de intercambio a la Universidad de la República, en Uruguay y la alumna Lucía Pitadino a la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil. A su vez, se firmó el primer convenio con la Secretaría de Políticas Universitarias en el marco de redes y por primera vez se trajo un disertante internacional, el Ph.D. Gabriel Sánchez-Gote, para una jornada organizada en 2013. En los últimos años, Decenas de estudiantes de nuestra facultad han viajado a México, Brasil, Paraguay, Uruguay y hemos recibido alumnos desde esos países, enriqueciendo no solo su formación, sino también su experiencia personal. La Dirección de Relaciones Interinstitucionales también está a cargo de las prácticas profesionales supervisadas. En 2013, el Plan de Estudios de la Carrera de Contador Público se adecuó a las exigencias del Consejo de Decanos de Ciencias Económicas, que plantea que el estudiante debe realizar una práctica profesional de no menos de 100 horas. Nuestra facultad llevó adelante el proceso de modificación del plan y la implementación de las prácticas profesionales supervisadas se plantearon bajo el esquema didáctico y pedagógico de la Universidad de Mondragón, donde el estudiante aprende haciendo. Nuestra facultad está entre las primeras del país en implementar estas prácticas. Desde finales de 2014 hasta diciembre de 2017, realizaron sus prácticas 193 alumnos, tanto en organismos públicos como privados, empresas, cooperativas, entidades financieras y entidades sin fines de lucro. A partir de este desarrollo y del proyecto de investigación que estudió el impacto de las prácticas profesionales en la carrera de contador público, ...se desarrolló la primera jornada internacional... ...sobre prácticas profesionales en ciencias económicas... ...denominada Hipse. Contó con disertantes de Uruguay, Paraguay, Brasil y España... ...y participaron asistentes de diversas procedencias. En 2018, el 12 y el 13 de abril... ...se llevarán a cabo las segundas jornadas. Dentro del eje académico... ...y atentos a la realidad que nos atraviesa... ...comienza a trabajar en 2016 el Área de Educación a Distancia de Económicas, EDECO, con el objetivo de semi-virtualizar cuatro cátedras de la carrera de contador público. La estructura se aprobó en 2017 con un espacio edilicio, equipamiento y recursos humanos asignados a tal fin. EDECO es la proyección hacia la virtualización de la facultad. Finalmente, en agosto de 2017, comenzó un proceso de estudio sobre la posibilidad de implementación del Guarani 3, una versión con una interfaz más amigable para todos los usuarios. Las áreas de sistema, alumnado y académica de nuestra facultad hicieron un importante trabajo de revisión y capacitación. Los últimos días de diciembre se logró hacer la migración, en enero las pruebas y adecuaciones, y a partir del 1 de febrero de 2018, el SIU Guaraní 3 está implementado. Nuestra facultad es la primera dentro de la UNER que lleva adelante este proceso. Eje institucional. El edificio de nuestra facultad, Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad, ha sido modificado en los últimos años, refuncionalizando y poniendo en valor algunos espacios. Se cuenta actualmente con 20 aulas de grado y pregrado y 5 de posgrado, las que han sido equipadas con bancos nuevos, cañones, equipos de sonido, pizarras blancas con marcadores, ventiladores y aire acondicionado, potenciando los espacios de aprendizaje. Las mismas son utilizadas también para un sinfín de actividades que brinda la facultad, como cursos, capacitaciones, talleres, ...y también por organizaciones que solicitan el uso de nuestros espacios. A partir de 2013 se comienza a reformar el Ala Este, la esquina de Ferrey y Andrés Pasos. Para optimizar el espacio se realizó un entrepiso... ...donde actualmente se encuentran algunas oficinas administrativas y de gestión. Asimismo, se realiza una fuerte reingeniería de oficinas generando más de 20 espacios de trabajo administrativo y académico para el personal, mejorando el servicio público brindado y el bienestar de los que allí desarrollan sus actividades. Se adquirieron muebles, PC completas, impresoras y muchos espacios fueron equipados con puertas antipánico. En 2015 se realizó la ampliación de nuestra biblioteca. Actualmente cuenta con dos nuevas salas de lectura ubicadas en un entrepiso, una silenciosa y otra parlante. Ambas salas se encuentran equipadas con mobiliario moderno y funcional, tecnología informática, ambiente climatizado, amplio e iluminado, generando espacios apropiados para que el usuario pueda realizar sus actividades de estudio, investigación y docencia de manera integral, accediendo a los recursos bibliográficos disponibles en soporte impreso y online, sin necesidad de trasladarse. Entre ambas salas hay una capacidad para alrededor de 80 personas y aproximadamente 14 computadoras. Asimismo se está trabajando en un nuevo anexo de la biblioteca contiguo a la sala silenciosa, donde habrá boxes equipados para el trabajo en grupo, bajo el criterio de accesibilidad. En 2016 se inauguró el Salón de Usos Múltiples, lugar en el que se desarrollan diversas actividades desde las reuniones de consejo directivo, dictado de clases, teleconferencias y reuniones formales e informales en el ámbito de la facultad. El aula magna de nuestra facultad, con capacidad para 210 personas, fue equipada en los últimos años con moderna tecnología en sonido y pantallas. En marzo de 2017 se puso en valor el piso de parqué, las butacas, los aire acondicionados, iluminación LED, ...renovando su imagen y la comodidad del lugar. En 2017 comenzó a funcionar también un consultorio médico... ...para el cual se adecuó el aula B03. También los espacios de uso común fueron remodelados... ...tras un diagnóstico de la situación edilicia. A partir de 2015 se invirtió en el patio interno... ...conocido como patio de la palmera... ...con un cambio y elevación del piso la colocación de farolas y la adecuación de espacios de lectura al aire libre. A su vez, se reemplazaron las aberturas en oficinas y se puso en valor el lucernario del patio techado, mejorando la luminosidad y comodidad del espacio. Respecto a los recursos informáticos con que cuenta la Facultad, se contrataron dos servicios de ADSL de 30 MB cada uno y una plataforma de Google que brinda todos los servicios, correo, herramientas de oficina y acceso ilimitado al drive. Además, se adquirió un servidor Dell Power Edge 730, que permitió brindar mejores servicios en el Guarani 2, sistema que se usó hasta el año pasado, así como en otros sistemas internos como el de bolsa de empleo y pasantías. También servirá para poder comenzar a implementar la telefonía IP con estos recursos, en 2016 implementó un sistema de consulta y reserva de aulas y salas abierto y accesible. Además, la asistencia docente vía sistema brindando un servicio para el alumno. También se instaló en el pasillo de ingreso una TV LED de 42 pulgadas y un Stick Intel que se conecta a Internet y brinda información de interés para la comunidad educativa a través de la pantalla. Asimismo, para el dictado de clases y otros usos, la Facultad cuenta con dos gabinetes informáticos, con 25 y 10 PC cada uno. Por otro lado, se invirtió en luminaria LED para mejorar los espacios áulicos de trabajo y de bienestar comunes, tanto dentro como fuera del edificio, bajo valores de sustentabilidad ecológica. Se realizaron trabajos de reacondicionamiento de la red eléctrica, cambiando tableros de planta baja y alta, Nuevos cableados a través de bandejas exteriores, flotantes y toma corrientes en las aulas de posgrado. Todo en pos de la seguridad y al servicio de la comunidad educativa. También se renovaron totalmente los desagües pluviales de todo el edificio, empoderando los espacios a través de la conservación y cuidado de los mismos. En 2014 se adquirió el predio de la cochera de la facultad, ubicado frente al edificio. Allí, además del estacionamiento de vehículos, se realizan ferias, recitales y eventos culturales de extensión de nuestra casa. En 2015 la Facultad, con fondos propios, adquirió un vehículo cero kilómetro para movilidad institucional de los agentes que lo requieran. En 2017 se optimizó el espacio de la cochera, techando el ala derecha y mejorando las instalaciones. Los cambios edilicios están pensados para que todos tengan posibilidades de ingresar y permanecer en nuestra facultad. Si bien restan algunas obras, se apuesta a volver accesible todos los espacios. En este sentido, se instaló un baño accesible en planta alta, para que en ambos pisos exista esta opción. En 2013 se adquirió e instaló un ascensor y en 2015 se abrió una salida de emergencia con rampa, con salida a calle Ferré. Ese mismo año se adquirieron bancos para zurdos. Pensando en la seguridad e higiene laboral, la Facultad, desde 2014, hizo una fuerte apuesta con un programa que incluyó controles, capacitaciones, elaboración de normas de seguridad e higiene y un plan de evacuación. A partir de esto se plantearon una serie de reformas edilicias, puertas antipánico, colocación de cintas en escaleras, instalación de una escalera de emergencia, luces LED en todos los espacios de uso y la conformación de una brigada, integrada por personal de la Facultad. La Facultad apostó también al recurso humano. En el año 2016, el equipo de gestión realizó una capacitación denominada Liderando un cambio sustantivo, con actividad áulica, talleres, entrevistas personales y perfiles de comportamiento para equipos de alto desempeño. Durante 2015 y 2016 se implementó un programa de yoga dirigido al personal y los docentes para generar un espacio recreativo con miras a mejorar la salud y el equilibrio personal. En esos años se llevó adelante el programa de rotación de puestos de trabajo. A través de esta iniciativa se brindó la posibilidad al personal administrativo y de servicios de desempeñarse por un plazo de tiempo determinado en un área de trabajo diferente al suyo se sumaron nueve personas al proyecto. En el programa Metas por Área, se capacitó y acompañó a las direcciones y jefaturas de departamento a fin de desarrollar propuestas conforme a la estructura organizacional. Ese año se llevó adelante el programa Conociendo Nuestras Áreas. El equipo de trabajo de cada oficina de la facultad compartió un almuerzo de trabajo, presentando ante el resto de los compañeros las principales funciones, procesos y responsabilidades de su sector durante 2017 se realizó un almuerzo en el comedor universitario entre el personal y el equipo de gestión además de la comida se disfrutó de música en vivo y se compartió un momento ameno entre compañeros en 2016 se comenzó a trabajar en un nuevo organigrama del personal administrativo y de servicios dando respuesta a las necesidades de la organización Finalmente, en el 2017, se presentó al Consejo Directivo, para su conocimiento, la propuesta del organigrama de la organización, planteando las órbitas administrativa y académica como espacios de contención para todas las áreas y departamentos. El objetivo del trabajo fue identificar y clasificar las actividades y las responsabilidades, vislumbrando la división del trabajo y la asignación del mismo a puestos concretos. A su vez, se definió la cadena de mando, estableciendo formalmente las jerarquías y las líneas de autoridad. Durante ese año, se lanzó para el personal un plan de capacitación anual. El objetivo fue incrementar las habilidades y competencias del personal, del grupo y de la institución en general a fin de brindar un servicio público de excelencia y, a su vez, favorecer la satisfacción laboral del equipo de trabajo. Las temáticas trabajadas definidas ante las necesidades planteadas por los mismos agentes, fueron bienestar, administración, talento humano e informática. Durante 2018 continuará la capacitación en base a nuevos ejes. Asimismo, desde 2011, la Facultad viene trabajando en proyectos de voluntariado y en acciones de responsabilidad social y sustentabilidad. Una de ellas puso de manifiesto la voluntad de sensibilizar y trabajar sobre la separación de residuos en origen, secos y húmedos. En 2014, la Facultad emprendió el camino de declarar al edificio como libre de humo de tabaco, promoviendo el cuidado de las personas que conforman la comunidad académica. En el 2017 se lanzó con fuerza la campaña Festejos Responsables con el objetivo de cuidar las personas y los espacios y promover la solidaridad. Estos festejos proponen intercambiar los alimentos no perecederos que serían arrojados al egresado por un kit de cotillón. Recaudado una importante cantidad de donaciones, se entregan a organizaciones de la ciudad que trabajan con los sectores más vulnerables. En el eje institucional se tomaron otras decisiones importantes. En 2011, la Facultad adhirió al Programa Nacional de Formación en Ética para el Desarrollo Premio Amartya Sen, una iniciativa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El programa es dirigido académicamente por el doctor Bernardo Klisberg, quien lanzó el programa en nuestra Facultad en 2015, cuando la UNER le dio el reconocimiento honoris causa como referente en la temática y propulsor del proyecto. Anualmente, estudiantes de nuestra facultad se presentan en la convocatoria y son becados por un año para recibir formación y elaborar ideas para el desarrollo local. En 2017 propusieron la creación de un banco de alimentos y la generación de un espacio verde en el techo del comedor universitario. Por otro lado, se creó el Centro de Acciones de Emprendedorismo y Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias Económicas, conocido como AECUS. El principal objetivo es contribuir al estudio, la investigación, la aplicación del conocimiento académico, la extensión y la ejecución de prácticas de responsabilidad social, priorizándose acciones tendientes a orientar, acompañar y asistir técnicamente a emprendedores, en el marco del centro, se lanzó formalmente en julio de 2015 INCUBER, una incubadora de empresas integrada por nuestra facultad, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Subsecretaría de Industria del Ministerio de la Producción de la provincia. Asesoramiento, asistencia y acompañamiento son las palabras clave que definen las acciones que lleva adelante INCUBER. También en el marco de AECUS, ...se instituyó el Premio de Responsabilidad Social Empresaria... ...que en 2017 tuvo su tercera edición. El objetivo del premio es promover y profundizar... ...la responsabilidad social en empresas de la región... ...desde un enfoque basado en la gestión sustentable. Es una buena oportunidad para que las empresas... ...interesadas en la responsabilidad social... ...se comprometan con el cambio. Finalmente, un desafío a concretarse en 2018... ...es la Escuela de Negocios que tiene como objetivo general brindar un contexto académico y profesional de alto nivel y calidad, tanto en las disciplinas de las ciencias económicas como de aquellas vinculadas a estas. La propuesta es integrar las actividades de enseñanza, investigación, difusión, formación y capacitación permanente de los recursos humanos que conforman estas disciplinas en un escenario de contribución al desarrollo y estímulo empresarial y organizacional como el propio contexto que lo sustenta. Eje comunicación y vinculación con la comunidad. Nuestra facultad, reconociendo la importancia que tiene la comunicación institucional y el vínculo con el medio, apuesta desde hace más de una década al crecimiento sostenido del área. En 2007 se publicó el primer número de la revista Gestando, una publicación semestral impresa que tiene como eje la divulgación académica. Dicha revista se ha sostenido a lo largo de una década y a finales de 2016 encaró un proceso de rediseño que no solo cambió la estética sino también su contenido. Se creó el Comité Editorial de la revista y se renovaron las pautas de presentación de artículos. Además, se le dio lugar, en las últimas tres ediciones, a instituciones que trabajan en conjunto con la Facultad. A su vez, se destaca que las últimas dos revistas fueron impresas en la imprenta de la UNER. Desde 2008 se envía semanalmente vía correo electrónico la agenda de noticias. En 2016 se reorganiza la información en la agenda, se rearma la lista de contactos y se segmentan las noticias según los diversos públicos, utilizando una nueva plataforma de envío. En 2015 se realizó la primera tirada del Boletín de Responsabilidad Social Universitaria, que se distribuye junto con la edición sabatina de un importante periódico de la provincia. En abril de 2018 saldrá la cuarta edición, donde se cuentan las acciones de responsabilidad social que se llevan adelante en las diversas áreas de nuestra facultad. En abril de 2017 comenzó Económicas al aire, un ciclo de micros radiales que se emiten los miércoles por Radio UNER. El contenido de los mismos recorrió temáticas como economía social, responsabilidad social universitaria, conceptos claves de la economía en un lenguaje llano, planificación estratégica, entre otros. El éxito del micro trascendió la frontera del UNER y comenzó a emitirse en radios cooperativas de la provincia. Para contar a la comunidad interna y externa de qué se trataba el plan estratégico y sus avances, se realizaron dos revistas, una en 2014 y otra en 2017. La revisión del contenido, la presentación gráfica y la maquetación pasaron por el equipo de comunicación. Las revistas también fueron compartidas en formato digital para llegar a otros públicos. Asimismo, se realizó un proceso similar con la revista de la primera Jornada Internacional de Prácticas Profesionales en Ciencias Económicas. En 2012, la facultad comenzó a emitir la revista Misión, Visión, Valores, una publicación impresa y digital que contaba acciones, eventos y otras noticias importantes para la comunidad interna. Con la misma impronta y apostando al formato audiovisual, se lanzó en 2017 el informativo mensual de la facultad EcoFlash. El fin de este espacio multimedia es reforzar logros institucionales a través de un lenguaje dinámico y expeditivo que muchas veces no encuadran en los formatos tradicionales. Viendo el éxito de reproducciones del informativo y teniendo en cuenta los nuevos lenguajes y tecnologías, se vienen realizando desde 2017 piezas multimedia para dar a conocer diferentes noticias de interés para la comunidad, para difundir cursos y charlas, algunos documentales, y también eventos importantes como colaciones y congresos. Estos videos, al igual que el EcoFlash, han sido subtitulados en pos de la accesibilidad de los mismos. La página web y las redes sociales son una vía de contacto permanente con la comunidad educativa y con el medio. En este sentido, se elaboró un manual de uso y se fueron adaptando en función de los cambios en la manera de comunicarnos. En 2017, se encaró un proceso de rediseño de la web que será lanzada en marzo de 2018. Asimismo, el uso de redes se ha intensificado para llegar a todos los públicos. Respecto a la vinculación con su entorno, la Facultad propicia diversas capacitaciones a emprendedores de la economía social. En este marco surgió en 2011 la Feria Emprendiendo Sueños, que resultó pionera en ferias solidarias en la zona. Las primeras ediciones se realizaron en el predio de la cochera de la Facultad, para luego convertirse en itinerante, acercando las producciones locales a otras zonas de la ciudad. El 1 de diciembre de 2017 se inauguró, con sede a nuestra Facultad, el Club de Emprendedores Paraná un proyecto que surgió del acuerdo entre tres instituciones del ecosistema emprendedor local. La Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Producción de Entre Ríos y la Asociación Civil Entre Ríos Emprende, quienes adhirieron al programa de Clubes de Nación mediante la firma de convenio. El programa es una línea de apoyo nacional para la apertura de espacios de trabajo colaborativo a nivel local. Para montar el club se reacondicionó un aula de la facultad, transformándolo en una superficie aproximada de 180 metros cuadrados, contando con planta baja y un entrepiso con entradas independientes. En el transcurso de 2018 ya se han realizado diversas capacitaciones y próximamente se lanzará el programa de adhesión de socios al Club de Emprendedores Paraná. Dentro del área de extensión, se promueven otras actividades en constante crecimiento. En 2011 se puso en marcha el Centro de Mediación, cuya meta es construir un espacio para el diálogo, promoviendo un cambio de paradigmas para la resolución de conflictos. Año a año, decenas de inscriptos realizan el curso de formación de mediadores. Durante 2016, el Centro de Mediación logró la habilitación de la Facultad de Ciencias Económicas como entidad formadora de carácter universitario. Previo a la entrada en vigencia de la Ley 26.589, la Facultad dictaba el curso básico de formación en mediación y el certificado era expedido por la Escuela Formadora Incripta Fraternitas. A partir de la obtención de esta habilitación, la facultad emite los certificados por los cursos que se dictan en septiembre de 2017 se realizó en nuestra facultad el oficio de mediar un seminario organizado junto a mediadores en red se trató de un encuentro para la resolución pacífica de conflictos y para reflexionar acerca de la práctica de los mediadores otro de los centros que funcionan en la órbita de esta secretaría es el de idiomas en 2011 unas 300 personas se inscribieron para cursar inglés, italiano, portugués, alemán o francés. En 2014 comenzó a dictarse además el curso preparatorio para rendir el examen internacional FIRST. En diciembre de ese año se presentó para el tratamiento de consejo directivo la propuesta para la creación del Centro de Idiomas de la Facultad con el objetivo de crear un espacio institucional que coordine las actividades vinculadas con los idiomas y promover la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua. En 2017, los cursos de idiomas y el preparatorio del FERS tuvieron un total de 538 inscriptos ese año, al igual que en este 2018 será gratuito para estudiantes y personal de la facultad. Respecto a las pasantías, en 2011 se elaboró desde la Secretaría de Extensión el Reglamento de Pasantías Educativas, ese año se firmaron siete convenios con diferentes empresas e instituciones. Actualmente, existen más de 70 convenios individuales y alrededor de 17 convenios marco. También en 2011, la Facultad de Ciencias Económicas reconoció la importancia de que nuestros alumnos tomen contacto y se relacionen con el mundo laboral previo a su graduación. En tal sentido... Se asumieron actividades de extensión para profundizar la relación de la facultad con el medio privado regional, en pos de una cooperación mutua que favorezca a ambas partes. Durante ese año se puso en marcha el proyecto de articulación Facultad y Mundo Laboral. La ejecución del mismo, mediante el desarrollo de los tres programas incluidos, arrojó un resultado positivo, tanto para los alumnos como para los empresarios participantes de las actividades de cierre. En este marco se realiza la Feria de Empleo. Durante 2017, en su séptima edición, se contó con la presencia de 15 empresas y organismos. Es una oportunidad para que los estudiantes y graduados de todas las carreras y facultades de nuestra universidad participen de charlas sobre las estrategias, competencias y herramientas necesarias para la inserción y el desarrollo laboral. A su vez, entregan sus currículum a las entidades presentes los cursantes del programa tienen entrevistas personalizadas con las empresas y organizaciones participantes. En 2017 se crea en el ámbito de esta facultad la Cátedra Abierta Economía Social y Solidaria. El espacio creado corresponde a la modalidad Cátedra Libre y es entendido como un ámbito que invita a docentes, alumnos, al personal administrativo y de servicios y a los actores de la economía social y solidaria ...a reflexionar alrededor de temas relevantes de nuestro tiempo... ...que no suelen ser parte de las agendas académicas. La finalidad de la implementación de esta cátedra en la facultad... ...fue acompañar y complementar la formación de los estudiantes y docentes... ...de las carreras de grado y pregrado... ...y generar un espacio de diálogo con los actores de la economía social y solidaria. El cursado comenzó con 117 inscriptos conformado por estudiantes de diversas carreras de las facultades de la UNER y de otras universidades, miembros de cooperativas, docentes universitarios y de escuela media y público en general. Sobre los proyectos de extensión, en 2017 la Facultad de Ciencias Económicas encabezó el ranking dentro de la UNER en cantidad de iniciativas presentadas. La mayoría de ellas fueron aprobadas, muchas aún en ejecución. En el marco de la red UNER Emprende, se dictó en el año 2017 el posgrado de formador de formadores en competencias emprendedoras en nuestra facultad, desarrollado y dictado por docentes de la Universidad Nacional General Sarmiento. El objetivo del mismo era promover la generación de equipos docentes orientados a la formación de competencias emprendedoras. Por otro lado, la facultad ha firmado convenios con diversas organizaciones a lo largo de los años, pero se destacan los rubricados en 2017. En marzo, se firmó un convenio con la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Producción con el fin de propiciar la formación de alto nivel de recursos humanos del Estado en temas de desarrollo socioeconómico. En mayo, se firmó un convenio entre la Facultad y la Comisión Vecinal Paisaje del Sudoeste, Barrio Anacleto Medina, para llevar adelante en conjunto acciones de extensión. En junio, el decano de la Facultad, junto a estudiantes, firmaron un convenio de colaboración con la Federación Entrerriana de Clubes. En julio se rubricaron un convenio para poner en marcha el indicador sintético de la actividad económica de Entre Ríos, una estimación mensual de la evolución económica de la provincia, también un acuerdo para desarrollar el Programa en Gestión Legislativa y Políticas Públicas Municipales, a repetirse en este 2018. En agosto se firmó un convenio con la Fundación Ecourbano para que se dicta en nuestra facultad un seminario introductorio en gestión de conflictos socioambientales. En septiembre se rubricaron dos convenios, con JOSPER para realizar diversas capacitaciones coordinadas desde la Secretaría Académica y otras relacionadas con gerenciamiento y liderazgo a cargo de la Secretaría de Postgrado y otro convenio entre nuestra facultad, la Fundación Empretec y la Municipalidad de Crespo, para capacitar a emprendedores. En octubre se firmaron varios convenios, con el Ministerio de Planeamiento de la provincia para desarrollar un programa de formación con el fin de fortalecer competencias y capacidades, con ENERSA, tendiente a aunar medios y esfuerzos para el desarrollo de la comunidad y de los sectores productivos de la región, y con la Escuela de Formación Profesional de la Unión Personal Civil de la Nación. En febrero de 2018, se rubricó un convenio para el dictado de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública en Gualeguaychú. Esta experiencia se dio en 2017 con el municipio de Feliciano. La planificación estratégica forma parte hoy de la cultura organizacional. Si bien este camino elegido nos obliga a repensar constantemente lo que venimos llevando adelante, la actitud reflexiva también nos permite apreciar todo aquello que hemos alcanzado.